Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, yo estoy muy emocionado porque hoy es 24 y todo eso que tiene que ver con luces, como lo ven atrás, todo lo que tiene que ver con Navidad, me gusta, desde niño me gusta. No solamente eso, sino los regalos, los regalos siempre me han gustado, es como que uh. Y el día de hoy yo dije, bueno, qué padre, voy a traerles un regalo a mis seguidores y es un sorteo como lo habrán leído en la parte de abajo, es el sorteo de una tablet, esta es la mía. Eh, pero es literalmente como esta Tiene su forro Está brutalísima De verdad que sí eh, Lo único que tienen que hacer Es estar suscrito a mi canal de YouTube Seguirme en mi cuenta de Instagram Y republicar una foto En la cuenta de Instagram En la que yo voy a colocar aquí para que puedas estar participando por esto En la foto vas a etiquetar a siete amigos Y vas a dejar un comentario con tu nombre en YouTube Como tú sales en YouTube Eso es todo lo que tienen que hacer para ganar Así que estén muy al pendiente Porque el 20 de enero estaré anunciando el ganador Espero que les guste y chao pescado